En la era secundaria, la isla de la Española comienza a emerger a la superficie empujada por la subducción de la placa tectónica del Caribe, en la placa tectónica de Norteamérica. Podemos ver, las primeras áreas en vislumbrarse fueron los sistemas montañosos más altos. Cordillera Central, Sierra de Yamasa y Sierra de Bauruco Las cordilleras empezaron a emerger en los siguientes periodos. La septentrional pertenece a las mios Eno y oligos Eno de la era cenozoica O terciaria. La Sierra de Nueva. Es originaria de la época de Leos Eno de la era cenozoica. La Sierra Martín García. Se originó también en la época de Leos Eno, cuando formaba parte de la Sierra de Nueva. De la cual se separó en las épocas mios Eno y oligos Eno debido a una falta de hundimiento que también provocó la desviación del curso original del río Yaque del Sur hacia la Bahía de neuva la ladera norte de la cordillera central surgió en la época oligoceno del período paleógeno de la era en Osoica. fin del período neógeno e inicio del cuaternario en la medida en que seguía el levantamiento de la isla, gracias al movimiento de subducción de las placas tectónicas norteamericana, debajo de la placa caribeña, entre los últimos periodos de la era cenozoica, y la época del Pleistoceno del período cuaternario, surgen los valles como el de la planicie del Valle de San Juan. Originándose entre los últimos periodos de la era cenozoica, y la época del pleistoceno del periodo cuaternario. Además las llanuras costeras de toda la isla y desaparece, el canal marino que se extendía, entre las actuales bahías de Neiva, y de Puerto Príncipe. A partir de las épocas mioceno y oligoceno de la era cenozoica. Dando paso a la depresión de la olla de Enriquillo, que terminó su formación en las épocas Pleistoceno y Holoceno del periodo cuaternario en este periodo en que termina de emerger la isla a su forma actual